un Connor para tu drone bueno uh, habiendo volado ya de varios meses eh, una cantidad de drones nuevos que salieron los que me piden review unboxing y todo eso saben que los unboxing pasaron un poco de moda antes fue con lo que los youtubers llevaban hacían pasar el tiempo en, en los videos y trae un cable y trae un cargador y trae no sé qué y bueno ahora directamente se pasa los unboxings son súper veloces y... y se han escuchado muchas cosas sobre el Hubsan, ¿no? pero para mí ha sido un... una buena salida, una buena competencia de JI. Eh, los Hubsan, estos mini, están buenísimos. Este, el SE, me parece que es impresionante en cuanto a conectividad. Si bien el video no es de lo mejor, es un video que es muy bueno comparado con otros drones hace, ya lo dije en otro momento, hace 4 o 5 meses compraban un JJRC por 300 euros y eran unos videos que eran una, una verdadera cagada o en un ZLL se gastaban 200 y pico de euros y los videos eran espantosos entonces ahora de golpe estamos todos mega exigentes con, con el tema de calidad de vídeo. las cámaras son caras yo creo que de todo el dron hay dos cosas que son las que se llevan el coste son la cámara y la batería, son las cosas más caras de fabricar porque lo demás se hace a saco y lo que sea pero el tema cámaras es bastante complicado y después que son cámaras que llevan los procesos desde la aplicación entonces la aplicación varía muchísimo y luego son cámaras que graban en una micro SD y según qué micro SD tengan va a determinar también la calidad del video eh, son muchas cosas y a cada uno y a cada usuario le varía eh, la experiencia eh, por este tema porque no todos volamos igual yo por ejemplo con un i20 estoy volando el, el DJI y el, y el Hubsan con un i70 estoy volando el, el, el DJI y el Hubsan y, sí, y con el i20 y antes lo hice con Xiaomi y bueno, y siempre comparándolo con DJI ¿no? este me da una buena calidad de ...de imagen, están los videos ahí, me da un tiempo de vuelo impresionante, y lo mejor que tiene es la conectividad no se me ha cortado nunca la señal, lo puedes mandar a altitud o a distancia, que es impresionante si comparamos la APP, estamos todos muy acostumbrados, la mayoría de la gente, hay quien vuela, no sé los Typhon, quien está con Skido, quien está con Autel, ¿no? Y cada uno se acostumbra a la APP. Yo estoy muy acostumbrado a la APP de DJI y me cuesta encontrar las cosas en la APP de Hubsan. Pero bueno, todo es cuestión de práctica. inclusive me falta encontrar cosas en la APP de DJI porque a veces se hacen actualizaciones que uno va como va, todo apurado y ni te enterás que dónde es que se actualizó. Y decís, ah, mira lo que le agregaron, pam, pam, pam, y tampoco lo tocas o no lo haces o el día que vas a volar hay viento y te tenés que apurar antes que el viento aumente bueno, hay mil cosas que generan que los factores eh, varíen, ¿no? tenemos mejor señal, tenemos mejor batería, la calidad de video es peor aún de JTI Mini, Mini 2, eh, pero es suficiente ¿qué es lo que vas a hacer? ¿una película para Hollywood? ¿o vas a hacer las vacaciones? ¿entendés? vas a ir a hacer una boda y vas a vender el video en 500 euros porque vivís de eso, no te vas a comprar este dron para trabajar, está claro que es un dron para jugar, para disfrutar, para ir a hacer un video con la familia, entonces no le pidan peras al olmo, yo creo que es suficiente, ha bajado mucho de precio, la aplicación ha mejorado muchísimo, y bueno, el tema de las actualizaciones, todavía no lo han hecho de forma inalámbrica, hay que enchufar el cable al mando, y y hay que enchufar el cable al dron para que del teléfono pase el, el sistema al, al dron pero tampoco es tanto drama es que estamos muy tiquismiquis este dron vale, vale mucho a mí me gusta muchísimo y lo voy a tener en cuenta para todo lo que saquen nuevo si pelean un poco los precios yo creo que, que va a poder ser un referente y hay muchísima gente adquiriendo este drone yo a mi afiliación creo que he vendido como 14 ya entonces, eso quiere decir que está gustando, que se está confiando en él y que se está eligiendo. Porque, claro, te evitas entre 600 euros y 300, hay una diferencia. Entonces, claro, el que puede, siempre se va a comprar el, el, lo más caro. Y el que no tiene que tener oportunidades. Y antes no había oportunidades. Toda la oportunidad que teníamos era un ZLL 108 o 108 Pro. Eso era lo único que podíamos hacer. Hoy por hoy hay una variedad enorme y va a haber más lo que pasa que, como todo esto es asiático, y el asiático tiene una mentalidad de el símbolo de dinero, dinero, dinero, dinero, dinero no hacen un producto que tenga que lo exploten, que lo... cómo les puedo decir... lo sacan al mercado BOOM! vamos a vender no esperan a que el producto esté en condiciones para salir al mercado Te sacan cualquier cosa, y después que vos te gastaste el dinero ellos, el clientelismo no existe, venden a tal, a tal nivel, el nivel de ventas que tienen, que no les importa el cliente. Entonces después te van solucionando los problemas, pero los problemas los tenés que solucionar antes de sacar el producto. Yo no te puedo vender un pan que es tóxico, entonces después que la gente está intoxicada, vamos a quitarle este químico o el otro porque le está haciendo mal a la gente. Primero tenés que hacer las pruebas que tenés que hacer, cuando está el producto terminado, que va perfecto, se saca al mercado y se vende. Estos no venden y después mediante la aplicación, eh, te, bueno, son las nuevas tecnologías, mediante la APP, te lo empiezan a actualizar y le mejoran los colores, le mejoran esto, le agregan un cinelog, me explico, y a mí me parece que no es forma. Pero bueno, seguimos siendo unos cornudos de los chinos. Y hasta que eso no cambie, ahora Europa va a instalar unas grandes fábricas de microchip y va a empezar a cambiar el tema. Pero tenemos que esperar años, es todo tan lento, se nos va la vida. No tenemos tiempo para esos procesos gubernamentales de años y años y años. Hasta que aquí se hagan los microchips y hasta que se pongan a fabricar... Drones. Yo quiero ver un dron alemán, como era antes. Quiero ver un dron japonés. Quiero ver un dron americano. Que pueda estar al alcance de todos, pero no que sea americano y se fabrique en China. No, quiere un dron como eran las cosas antes, cuando comprabas una nevera General Electric y la tenías 60 años. Quiere un dron americano, made in USA, todo made in USA. No que lo abres y ponga chino, cámara china, peto chino. No, hermano, vamos a hacer cosas de calidad que lleguen a todos y que se sienta en la mano que es de calidad. Igualmente, eh, DJI ha hecho cosas de buena calidad. GoPro, no sé qué pasa. GoPro está teniendo unos fallos tremendos. El Hubsan viene muy bien, me gusta. Es un dron que me gusta. Así que seguiremos experimentando y vamos a la montaña. Tu dron, John Connor. Osvaldo, eh, cero, cero, ¿eh? Está cero con la vitamina. Estoy con dolor de garganta. No sé lo que es el trabajo. Es una vergüenza. Una vergüenza. La gente llorando. 13, 14 horas por día. Vine otra vez, John Connor para tu dron, hacer un vuelo aquí en la cima, a no sé qué altitud, ya lo veré y encuentro con esto. He visto al menos 10 personas mal equipadas que están bajando porque se están congelando. Y yo estoy bien equipado. Tengo agua suficiente. Lo que no tengo es comida, pero bueno. Que como 10 kilos pasado de peso, así que, lo que es comida, no hay problema, puedo estar 2-3 días sin comer. Y agua seguramente aquí consiga también con esta humedad, pero bueno, tengo algo de agua. Voy a ir a la cima, aquí hay una falsa cima, ya la vi desde la autovía mientras venía. Y voy a ver si puedo llegar a la cima, a ver cómo está. De viento y todo. El problema de volar aquí es que los sensores del dron se van a equivocar, y voy a tener un problema y si lo pierdo hoy, demasiado dinero para perder. Así que nada, vamos a ver cómo está la cima. GoPro de Ten Video. GoPro de Ten Video. GoPro la concha de tu hermana. Bueno, sería bueno utilizar a las dos manos, pero... A ver... voy a tener que escalar así que voy a dejar la cámara tu dron tu dron muerto ¿Ven el viento como hace? No puedo, no puedo volar acá Por más que quiera no puedo Se remolina. este dron no es Si fuera un Phantom, pero este dron se lo lleva Al viento y donde coja ahí una Donde enganche Un viento fuerte por ahí dron. Madre mía la caída que hay acá Joder No quiero ni asomarme No, no No puedo, no puedo No sé cómo voy a bajar de acá Me he metido en un berenjenal Conor, para tu dron Estoy atrapado en la cima de la montaña No puedo despegar el dron para ver lo que hay porque lee la niebla como si fuera suelo y baja. Voy a tener que encontrar una salida, pero no tengo cuerdas. Ni tengo absolutamente nada que tenga que ver con escalada. Solo un poco de agua y dos bizcochos como siempre <risa> tengo mil y pico de metros y lo que voy a hacer es vaciar los bolsillos para para bajar patinando entonces voy a meter todo en la mochila y la mochila adelante la mochila en el pecho y me voy a tirar de espaldas a ver qué pasa pero no lo veo muy claro ¿eh? no lo veo muy claro tengo mucho para dónde salir No sé si en cámara esto tiene... Si se ve algo Pero bueno Mira esa piedra si se cae, joder Ese pedrusco Ah, llegué a alguna cima, ahí hay algo Y acá hay algo también bueno, mi mochila la dejo ahí porque no va a haber nadie acá Soy el único que está acá Lo Lopacán Así que voy a buscar mi mochila, voy a escribir algo Esa es la cima, supongo Claro, acá no hay quien venga, y sin equipo, menos Uf. Voy por la mochila Si alguien encuentra esta cámara y no me encuentran a mí, búsqueme ahí <ríe> Búsqueme cuesta abajo Tengo unas buenas gotas Timberland, pero bueno Hay humedad y a veces la humedad te traiciona Mochila Quería estar en las nubes Y sí que me he metido en las nubes, eh Mañana tengo que trabajar A las 5 y 20 de la mañana me levanto Para hacer algo que no debería hacer absolutamente nadie Porque están pasados de listos no sé quién fue el de la idea, si fue un empleado es el colmo que se haya olvidado de dónde viene Y si fue algún jefe que nunca hizo lo que manda hacer La verdad que es un desubicado A ver A la mierda Joder, yo tengo algo de vértigo Cuando vuelo no, pero cuando camino y hay estas cosas Tengo bastante vértigo, espero que nadie se haya lastimado acá hoy porque andaba gente, gente sin experiencia, y a veces esto no es muy para turistas, como habrán notado. Es más para quien anda por acá. Ah. Ah. Pero ya tuve varios, varios problemitas con el, con el Mavic, por la niebla, y no quiero volver a tenerlos. guau qué calor que viene de pronto! Joder, no me quiero ni acercar ahí. La niebla marea bastante y te hace perder el punto de... Ah, oh, tatás, qué... Oh, no me jodas! No, no, no, no. acá estoy bien. No os preocupéis. Ay, ay, ay. Ay, el vértigo, La puta que lo parió. Es increíble que uno que vuela. Tenga vértigo acá. Pero bueno, no sé, será la edad. Vamos a ver cómo bajo, voy a hacer como dije. Me voy a vaciar los bolsillos de electrónica, pues no solo mierda. Y.. Me voy a vaciar los bolsillos de electrónica. Y me voy a tirar por, por algún lado que vea ahí algún viejo curso de agua, lo que sea, porque de acá no puedo salir. Joder. A esta altitud supongo que los aviones me pasarán bastante cerca. Se escucha, ¿verdad? Madre mía, qué montaña, como para que alguien pudiera conquistar España. ha sido imposible para nadie, el país más montañoso de Europa. A ver si cuando bajo ya no hay niebla y puedo volar algo, porque si no... Bueno, niebla, estoy en las nubes Estos ya son nubes, pero... A ver qué pasa Sí, podría ir hasta ahí y decir, fui hasta el, el, hasta el pendorcho ese, pero no tiene ni gracia porque me da vértigo y me llama el vacío. Entonces, tengo las piernas mal, el brazo derecho lo tengo hecho mierda. Me tendría que dar una baja de 15 días. Tengo todos los tendones del brazo derecho jodidos y esto me va a pasar factura. Por más que yo tenga mi fuerza de siempre y me sujete, me puede fallar el brazo. No, no estaba despejando, se puso espeso de vuelta. Acá no puedo volar porque me empieza a decir, aunque mira ahí. Se ve el cielo, pero no sé a qué altitud. Porque si pudiera pasar el dron por encima de la niebla, sería fabuloso. No sé qué hacer, no tengo ganas de perder 600 euros de dron, la verdad. Si tuviera acá un ZLL, lo subía y veía que había, pero... Jugarme un dron tan caro... ¡Oh, mirá! No, increíble. Mama